Cuando hacemos una búsqueda en Windows, nos sale que nos busca también en Internet. Esto es posible quitarlo. Lo vamos a hacer con una herramienta portable que no hace falta instalar. Tengo aquí el enlace, lo dejaré en la descripción del vídeo. Le damos a Download. El archivo zip. Ocupa un mega tan solo prácticamente nada. Buscamos donde lo hemos descargado. Botón derecho, extraer todo. Extraer vamos a hacer doble clic sobre el archivo ejecutable este entramos a opciones marcamos en internet la búsqueda de windows observen las demás opciones que puede haber alguna que les resulte interesante en la flecha de atrás enviar se va a abrir PowerShell nos va a ir diciendo si la operación se completó correctamente y ya podemos ir a comprobar. Ahora la búsqueda solamente las hacen en los discos locales o virtuales, pero no en internet. Nada más que tengan un buen día. Muchísimas gracias.